manifestación física. Pues nosotros manifestación física no vimos nada. Nosotros no, íbamos adelante porque estaba haciendo mucho calor, estábamos muy cansados y nos fuimos adelante mientras ellos atrás iban mirando los linderos. Uh -huh. el, el dueño les señalaba por este lado, por este otro lado, pero nosotros íbamos adelante. Cuando llegamos adelante y nos sentamos a esperar en un Cuando ellos llegaron les dijimos que se, sentaron, que se sentaron y nos sentamos así en círculo. Allá donde Entonces, hoy es el santuario. Donde hoy es el santuario. Nos sentamos en el círculo cuando él se fue así, hacia adelante. Como si lo hubieran empujado. Pues nos quedamos asustados porque por detrás no había nadie. Estábamos todos así. Entonces le preguntamos, ¿qué te pasó? y yo, No me pusieron las manos en la espalda y me empujaron. Pero si no hay nadie atrás, ¿qué pasó? Y yo No sé, me empujaron. Y él no se atrevía a mirar. De pronto ya, al mirar hacia atrás, yo lo sentí en la Virgen, entonces nos dijo, la Virgen, la Virgen, la Virgen, y se fue poniendo pálido y, y, y pues muy asustado, y, y, y bueno, empezó a caminar para donde la Virgen, entonces nosotros uno empezamos a llorar y, y a besar eh, y él empezó a quitarse los zapatos, él, él subía con el pelo parado del susto, porque el pelo se le paró, así, del miedo, y era el,